Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito. Os envío un súper, súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis teniendo un día súper genial. Quiero hablaros hoy de una herramienta que ha salido al mercado hace muy poquitito que se llama Instabot, que es Instagram en modo Turbo. Instabot te permite enviar mensajes directos, seguir y hacer una serie de cosas en Instagram para que tú tengas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 y cómo ganar dinero desde casa con este maravilloso mundo que es internet. Pues vamos a hablar hoy de Instabot, que es cómo generar más interactividad y desde luego ingresos con Instagram. Hay muchas herramientas, salen constantemente muchas herramientas porque los algoritmos cambian y en cuanto sale una rápidamente los desarrolladores de la plataforma intentan bloquear, en fin. Pero duran, algunas duran más tiempo que otras. Hay algunas herramientas que duraron varios años y algunas otras que no han durado apenas nada. Esperemos que Instabot sea de los que tienen mayor suerte y duren mucho tiempo. Te voy a presentar la página de ventas de Instabot para que sepas exactamente de qué estamos hablando. Esto es Instabot, el, el tráfico bot número uno para Instagram. A nivel mundial dicen, pues no, no lo sé yo, pero espero que sí. Y estás a 45 segundos de tener cualquier link enfrente de cientos de compradores gratis. Dale clic al botón y ya te ponen un vídeo de presentación. Estas son las características. Compradores gratis en 45 segundos, 100% beginner friendly, todo en uno, tráfico y ventas, 100 diarios, tutorial incluido, no monthly fees, eso es importante que no tenga eh, tarifas mensuales, eh, vive el estilo de vida que deseas, garantía de tanto, resultados, bla, bla, bla, bla. Ahí está un descuentazo del 74%, de 47 a 17.96 ahora mismo y va a aumentar el precio dentro de un momento. Arrancó con 17, va a 17.96, supongo que acabará en 47 como lo ponen aquí. Vale, ahí está. Paso 1, coger tu copia de InstaBot. Paso número 2. Loguearte en el software que es web-based, no está en el escritorio, sino que es en, en la nube. Y por último, relajarte y dejar que el software haga, haga todo por ti. Vale, esa es la carta de presentación. Aquí vienen las muestras de pago. Recuerda que estas muestras de pago no son las normales. Son muestras de pago reales, pero no las normales. Para la gente que está empezando, esto no es lo que van a obtener. Ahí está el descuento. Eh, querido <ríe> novato, con problemas, bla bla bla. Aquí está Instagram. Esto, ¿cuál es el loophole? Puedes poner productos de afiliado, productos high ticket, productos físicos, construir una lista, vender tu producto, ofertas de CPA, en fin, se puede hacer un montón de cosas. Vale, es completamente para novatos. Esto es en Instabot. Esta es la versión super pro, ¿eh? no es la versión del front end para que veas cómo funciona este es el Front End que te deja hacer una tu cuenta enlazas tu cuenta pero una cuenta no más cuentas solo una vale y te deja hacer varias listas en fin una serie de cosas hay en la licencia de agencia es decir tú puedes vender el servicio absolutamente gratis etcétera etcétera vale vienen los bonos por ahí para quien está disponible, para afiliados, para creadores de productos, constructores de listas, en fin, ahí está, ¿vale? Laptop, bla, bla, bla. Este es el front-end, desde luego tiene otros. te lo voy a mostrar aquí, ¿ves? Este es el funnel de GB del Instabot. El front-end es Instabot, arrancó en 17, ya sabes que está ahora 17.97, el precio se incrementa cada 60 minutos. Entonces cada hora se incrementa el precio en unos centavillos, por eso ahora está en 17.97. El producto front-end, que es el principal, incluye el software de Instagram, un video training y un caso de estudio 1.1.1. El sistema te enseña o le enseña a mis clientes cómo crecer rápidamente una cuenta de Instagram y el software te permite enviar bulk message, mensajes en bloque. A los seguidores y la gente que tú está siguiendo. Luego viene el option 1, que es la versión ilimitada. Cuesta 39 dólares. Arrancó en 39 dólares. No sé cómo esté ahora. Y te deja a tus clientes eh, tener cuentas ilimitadas y mensajes ilimitados. Esta no, la veo menos invasiva. Esta va todo ilimitado para hacer spam a gusto. Luego el option 2. Que es el Traffic en eh, Viral Traffic Edition, otros 39. Es decir, vas a pagar 17. Luego 39 si quieres más de una cuenta. Luego otros 39 si quieres la automatización. Un módulo que te, te permite eh, calendarizar cuándo vas a enviar los mensajes. Y otras cuantas actualizaciones. Otros 39. Luego viene el, el Don't for You Edition. 197. Cost, que también te deja. Eh, el hacerlo por ti un traffic done for you para vender a tus clientes y por último eh, la, en la edición licencia otros 39 que es la versión de reseller que ya nos deja vender a nosotros todo lo que queramos sin ningún problema por último la versión diamante que además de ser reseller te da un panel para que tú puedas eh, darle acceso a más gente tener tu funnel en fin Luego viene una serie de bonuses. ¿eh? Bonuses depende de lo que tú compres. Si es el front end, tendrás algunos bonuses. Si es cualquiera de los otros, tendrás otro tipo de bonuses. ¿Vale? Y te voy a mostrar por dentro Instabot. Yo ya lo tengo porque ya sabes que yo compro. Este es mi ayudante que todo el mundo conoce a Laura. Y esto es Instabot, el front end. Esta es la versión front end. No es ninguna otra. Es el dashboard. Viene. Tres listas para tres mensajes, un usuario en listas, las cuentas, ahora mismo no tengo nada, simplemente te lo estoy mostrando por dentro. Puedes adicionar la cuenta que tú quieras y poner o los primeros o los últimos al final para las cuentas que quieras poner. Las listas de mensajes y usuarios, en este momento no tengo nada porque está vacía. Enviar mensajes, no tienes ninguno, adicionar la cuenta, los mensajes directos, lo mismo. El. El Training, eso es para que tú veas exactamente cómo puedes usar el Instabot. Está en inglés, pero es muy fácil de seguir. Muy, muy fácil de seguir. Son vídeos muy cortitos que te dejan rápidamente trabajar el software. Es decir, por ejemplo, cómo enviar mensajes en bloque a tus clientes. generamos damos clic. Son 4 minutos y 53. Muy cortitos y tú puedes verlo muy rápido y muy fácil. Cómo conseguir 100 seguidores en 24 horas. Cómo hacer y enviarlos usando Instabot, en fin, luego el software del training, pero también, propiamente dicho, este es el software, te, te lo explican tal como te lo estoy explicando ahora, te van a explicar ellos cómo enviar los mensajes directos, cómo enviar mensajes en bloque, crear tus listas personalizadas con Instabot, conectar tu Instagram, la, la cuenta de Instagram y ya está. Luego vienen los bonuses me abre una ventana nueva. Estos son los bonos para los, eh, cost, los clientes y vienen aquí ya los bonos. ¿Vale? Y el soporte. El soporte ya está. ¿Listo? Eso es todo. Eso es Instabot. Si tú estás experimentando ahora mismo con Instagram, esta herramienta te puede ayudar. Si no, pues bueno, no pasa nada. Mi lista privada la va a tener gratis para probar el front-end no va a tener ninguno de los uh, voy a cerrar esto nada de de los otros únicamente el front end una cuenta un número limitado de mensajes nada más esto un caso práctico y tal pueden registrarse y van a tener exactamente este mismo dashboard Solo es válido para mi lista privada durante las siguientes 48 horas porque solamente tengo un número limitado de licencias para que la gente pruebe. No compré la versión reseller, así que simplemente llegué a un acuerdo con el vendedor, me dio unas cuantas licencias que he comprado a un precio accesible para mí para yo poder hacerlas a mi lista y ya tienen ahí. Compré más que solo las de mi lista. Si tú te suscribes ahora y quieres probarlo, bueno, pues también tendrás acceso. Todos los que suscriban dentro de las siguientes 48 horas tendrán acceso a Instabot dentro de la lista privada. Bueno, pues eso es lo que quería mostrarte hoy. Espero que te haya servido. Instagram está teniendo muchísimo éxito desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, están saliendo muchos bots para explotar Instagram. De todas maneras, tienes que tener cuidado porque tal como aparecen, Instagram intenta rápidamente tirar las herramientas. Para probar está bien. Yo espero que dure al menos un año o más o menos este software y que le pueda sacar provecho a Instabot al menos durante un tiempo, ¿vale? Te ponen eh, lo que viene de bonuses, las licencias, más esto, la garantía, en fin, ya sabes lo que es. Ya te lo he mostrado, ya sabes lo que hay dentro y si estás en ministra privada no vas a pagar los 17.96 o lo que sea, cuando a ti te toque, porque ya sabes que va aumentando el precio, sino que la vas a tener completamente gratis para que la puedas probar y experimentar con ella. Y si no estás en lista privada, hombre, pues suscríbete porque te conviene. Vas a tener cosas que vale la pena probar para que puedas generar ingresos online todo el tiempo para tener un mejor futuro para ti y tu familia. Bueno, lo voy a dejar a... Espero que te haya gustado el video de Instabot. Espero que te sirva. Si estás en mi lista privada, pues corre porque ya sabes dónde está el acceso para que la puedas probar. Y si no y lo quieres sin pagar los 17, bueno, puedes suscribirte a mi lista privada y además tener más cositas para que no te falte de nada. Me despido de ti. Soy Betty Romerito. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi lista. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que son altamente ilustrativos. Y recuerda que este año tiene que ser nuestro año. Vamos a generar ingresos juntos. ¡Vamos!